Newton se encontraba sentado y miró sorprendido un, un, un, un, un fenómeno inexplicable. Él pudo ver una manzana en el árbol en el momento en que ca ca ca ca ca caía. Este gran observador llamado Newton sacó a partir de ahí una conclusión y dijo La Tierra atrajo a la manzana hacia el piso y a esa fuerza desconocida la llamaremos Gravedad. Una pelotita, la dejamos quieta y la soltamos, la pelotita se queda en un mismo lugar. ¿Mm? Yo en otro video dije tirar una pelotita, quise decir dejar una pelotita, así que esto también es una manera de corregir un video anterior. Vamos a dejar la pelotita quieta, estática, inamovible en el espacio y vamos a observar empíricamente que la pelotita se queda en el lugar, dejamos quietas dos pelotitas en el espacio y vamos a empezar a notar que las pelotitas se juntan, resulta que la fuerza que empujaba a la pelotita de este lado estaba siendo equilibrada por la fuerza que empujaba a la pelotita de este lado, pero al llegar esta pelotita le restó fuerza porque es esta misma así que viene la fuerza la pelotita le disipa la fuerza y acá ya sale una menor al haber una fuerza menor a esta de este lado la pelotita comienza a moverse en esta dirección porque esta fuerza la empuja en este caso pasa lo mismo fuerza igual, fuerza igual la pelotita se queda quieta, pero ahora yo pongo esta pelotita acá y esta fuerza al atravesar la pelotita se va a ver reducida, por lo tanto esta ganará fuerza y las dos pelotitas comenzarán a juntarse hasta quedar pegadas. Y decimos por qué la luna no se estrella contra la tierra la fuerza 10 del éter ha sido disipada y de acá sale una fuerza 5 la fuerza 10 de la éter ha sido disipada por la luna pero por acá sale 9 10 va a empujar 9 para esta que es 10 va a ser casi igual por lo tanto la tierra se va a ver afectada simplemente en las mareas tenemos el agua y acá le está llegando 10 el agua se queda ahí ¿Mm? pero si ahora le llega 9 el agua se levanta un poquito la marea le decimos nosotros la luna es atraída hacia la tierra producto de que la fuerza que sale de la tierra hacia la luna es menor que la de la luna que tiene del otro lado por lo tanto la luna es empujada desde el otro lado hacia la tierra pero desde la tierra es repelida por una fuerza electrostática producida por la ionósfera. A veces se puede y a veces no se puede. Así que bueno, este es un cortito. Gracias. Hasta el próximo video.